Yo soy Naki Soto y esto es Dilo Bien. En los comentarios y preguntas más frecuentes de los videos anteriores está el asunto de cómo responder adecuadamente preguntas y la mayoría de las personas lo explica como un elemento de enorme tensión ante la responsabilidad de hablar con otros. Una cosa es el contenido que preparas para decir con tus láminas, con tus imágenes, con tus memorias, con lo que sea que lo esté apoyando y otra cosa es el momento en el que le permiten a la audiencia hacerte preguntas. La tensión regularmente está asociada a que ese ánimo de la pregunta no se parezca al tema que preparaste o a la manera como abordaste ese tema. En rigor un buen comunicador y más aún un buen vocero se prepara para darle la vuelta a cualquier pregunta que ocurra en esa audiencia y atraerla a su terreno de experticia. ¿Qué digo con eso? La próxima vez que escuches una pregunta luego de una presentación, trata de imaginarte tú mismo en qué se parece lo que está preguntando esta persona a lo que yo estoy diciendo. Darle ese giro, acercar el contenido del otro a lo que tú has preparado, no solo reduce tensión, sino que te permite una de las tareas más importantes para cualquier comunicador que es reforzar tus mensajes claves, volver a decirle a la gente lo más importante de tu presentación. Qué bueno que me preguntas eso porque me permite decirte que no hay nada mejor para responder preguntas que reforzar mensajes claves. Trae al otro a tu terreno, acércalo a tu perspectiva. Habrá gente que en lugar de preguntas, lo que tiene en realidad es un comentario, el día que no ocurran, la verdad no fue una buena presentación, pero siempre habrá personas con franca curiosidad sobre el tema, gente que quiere legitimar contenidos y que se puede acercar a tu mirada de ese espacio. Si vas a decirlo, dilo bien.